Bueno amigos pescadores, acá estamos con el paquete recién entregado el agradecimiento para Fabricio y Tito de Señuelos School de Santa Fe excelente señuelos vamos a hacer el unboxing a ver qué tenemos para tararera y para dorado espectacular o sea, se viene calorcito, se viene la temporada linda para pasear señuelos a quien no le gusta este tener un pique de dorado de tararira haciendo spinning o by cast bueno porque no algún surubí también ¿no? son señuelos preparados para las especies cazadoras de la argentina y de países limítrofes también vemos con la verdad paquetito hay olor a nuevo ¿eh? espectacular sacamos acá muy bueno los señuelos de school ya hace tiempo que están en el mercado con muy buen éxito falta menos y acá tenemos vamos sacando una bolsita bueno Falta menos, falta menos, a ver qué hay de lindo. Bueno, espectacular. Vamos a hacer así. Guarda los triple. Muy bueno, señuelo. Miren lo que es esta bananita cardenal. Paleta media. Muy bueno, con anzuelo simple. Muy fuerte. Acá se ve bien.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 Precioso el, lo que es el, el color y la, el degradé de negro que le han hecho. Una bonita de superficie. Esta sí que es de superficie. Pareta ¿eh? cortita para buscar el kit arriba. Una locura porque prácticamente lo ves cazar al dorado. Muy lindo señor. Y acá tenemos unos amarillitos con blanco, con rosa, en fin, colores espectaculares, muy buen diseño. Y bueno, ahora falta que estén mordidos, nada más, ¿no? <ríe> ya lo vamos a estar testeando. en alguna nota, que no por corriente, café. Tenemos el muy bueno ya para probar. Uno celeste, la de canela. media.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 School One, de School, espectacular los señuelos de School, así que se los recomendamos, acá estamos con otro de paleta más de profundidad, muy buenos señuelos, lo vamos a estar testeando en futuras notas del pescador, así que gracias a Tito, gracias a Fabricio y bueno, se los recomendamos, señuelos School. le vamos a dejar el teléfono por si... Quieren conseguirlo, están a muy buen precio, eh, venta mayorista o minorista. Así que se pueden comunicar. Gracias, nos vemos.